Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz sábado para todos, sábado santo. Es un día hoy un poco tranquilo, en silencio. Hoy conmemoramos, estamos ante la tumba. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo dejado en la tumba la noche anterior, después de la procesión al sepulcro, espera ahora que sea abierto nuevamente y que el resucitado salga. Mis queridos hermanos, este es sábado santo conmemoramos precisamente ese misterio del descenso de Jesús al lugar de los muertos. El Señor Jesús que trae su victoria, que viene con la bandera de la victoria a dar la gracia a todos. La gracia de la redención alcanza a los de ayer, a los de hoy y a los de mañana. Es una gracia que alcanza para todo el universo, para todas las épocas, para todos los tiempos. El mundo yace en silencio contemplando al Hijo de Dios que está durmiendo en el silencio de la tumba, pero que según nuestra fe ha descendido al lugar de los muertos para levantarlos a ellos que estaban esperando, anhelando este momento grandísimo de la redención. Ese es el misterio que celebramos hoy. En la noche ya estaremos con nuestras antorchas encendidas. Esperando al novio que ya llega. Estaremos con ese deseo de que llegue el resucitado. Celebraremos nuestra gran vigilia pascual en cuatro grandes momentos. La celebración de la luz. La celebración va a iniciar en la oscuridad. Un momento de silencio. La luz que vence la tiniebla. Se encenderá la antorcha. Encenderemos nuestro cirio pascual. Se encenderán las luces será pasando la luz de vela en vela, de mano en mano. Luego tendremos la gran liturgia de la palabra, los textos de la palabra de Dios que nos anuncian. Recuerden al resucitado cuando le explica a esos dos muchachos de Maús, les recuerda las escrituras, y les dice, ¿se acuerdan? Así lo anunciaron los profetas, así debía suceder. Luego tendremos, queridos hermanos, la gran liturgia bautismal, la bendición del agua. El agua, agua viva, como lo decía en el capítulo 4 de San Juan. Es un agua que brota y que salta hasta la vida eterna. Y finalmente compartiremos el banquete pascual, la Eucaristía, el pan de vida. Jesús que se da como pan de vida. Es nuestra fiesta, mis queridos hermanos. Estamos en el día anhelantes, expectantes, esperando el momento de la resurrección. Que celebraremos ya gozosos. En las horas de la noche. Dice el Salmo que proclamaremos. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna en su misericordia. Diga la casa de Israel. Eterna es su misericordia. Alabado sea el Señor. Y Dios mi Salvador. Amén. Un feliz sábado para todos mis queridos hermanos.